Thank you. hay tantas cosas, 54 años y lo que yo quiero hoy es decir eh, en nombre de Alicia Murphy que hace muy, muy poquito eh, se fue de gira junto a Marta López la otra gran fundadora de la escuela por favor, un poco de, de reconocimiento es el mejor... Eh, reconocimiento que se le puede hacer a esas maestras fundadoras de esta maravilla que... bueno, que cumplan con lo que tienen que hacer que cumplan Hola, mi nombre es Dardo Sánchez Estoy acá en apoyo incondicional a la escuela de títeres que fue en mi casa desde los 19 años hasta que me jubilé.